¿Qué quiere la moción? ¿Cuál es su objetivo? Es que se cambien los criterios para contratar a las personas que están aplicando puestos eh, de... Eh, como choferes de bus, porque ahorita se exige un nivel de idioma C1 y ese nivel es demasiado demasiado alto para esta posición, no hace falta tener un idioma, un nivel de alemán C1, que es lo que hace falta para entrar a un estudio ter terciario en la universidad, en la Fachhochschule, para hacer una, un, un trabajo como eh, chofer de bus. Existen otras competencias que son mucho más importantes y también hay que tomar en cuenta que dentro de el, uh, del, del marco de Bernmobil eh, las personas pueden aprender el vocabulario específico que hace falta para poder eh, llevar a cabo su labor de una manera recontra profesional. Por eso eh, la moción tiene como misión eh, que esos criterios se cambien y que la, la discriminación que puede sentir una persona se transforme en integración. Porque el Stadvern tiene una legislatura, tiene objetivos para una legislatura en un programa del 2018 al 2021 para la integración de los inmigrantes y nosotros queremos con esta propuesta ayudar a que ese plan se cumpla. ¿Quién o quiénes han iniciado esta moción de participación? La participación como instrumento hace dos años que existe en el estado de Berna, pero eh, ha surgido nuestra inquietud a través de la problemática que han tenido personas concretas. Desde el punto de vista del CFD, donde trabajo, por el momento es, um, es, es un problema que se encuentra casi eh, cotidianamente, que eh, muchas veces los criterios que se exigen para contratar es eh, un que se hable el alemán como idioma materno, que solamente de esa forma ya estás discriminando a todo el mundo con migración, sin tegrón. ¿Qué porcentaje de mujeres ha firmado esta moción? Pues porcentajes no los hemos calculado, porque los afectados son tanto hombres como mujeres. Para las personas que han firmado la moción y para las personas que estamos también interesadas en la moción, ¿qué podemos hacer también ahora? Bueno, yo creo que la participación en una sociedad es lo más importante que puede tener un ciudadano o una ciudadana y eso es lo que tenemos que hacer.